Hola a todos. Espero que estén muy bien chicos. Un día miércoles ya les hemos hablado antes en este canal acerca 5 Historia Project 0 sobre videojuego entre otros y creo que ya era momento de hablar sobre Harry Potter y la Cámara Secreta y uno de los tres fundadores Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería así que pónganse cómodos y apague la luz porque esta historia fue inventada por mi disfrútala XD Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería XD disfrútala antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada video Lunes o viernes en noche, así que suscríbete y activar la campanita y sea así un habitante más mundo creepy Arturo espectral que tal buenos días, tardes o noche los saludos su amigo Arturo espectral con mi asistente Esperanza aquí comenzamos. Hogwarts fue fundado hace mil años en este castillo por los cuatro grandes hechiceras y magos de la época: Godric Gryffindor, Elga Flepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Tres de los fundadores convivían con una gran armonía y una no tu crees Salazar quería ser más selectivo con los estudiantes que admitía Hogwarts quería que la enseñanza de la magia fuera solo para las familias de magos los sangre pura y como no los convenció decidió dejar el colegio y según la leyenda Slaterin construyó una cámara oculta en este castillo conocida como la cámara de los secretos pero antes de que partiera la cámara fue sellada hasta el momento en que su auténtico heredero llegara al colegio solo el heredero será capaz de abrir la cámara y soltar los horrores que porque lo tanto así juega la escuela de aquellos que Linerin piensan no merecen estudiar magia los impuros bueno claro que la hemos buscado muchas veces y tal cámara no aparecer Hermione le contó la profesora Minerva McGonagall según leyenda que es lo que vive en la cámara se dice que la cámara alberga algo que solo el heredero de Slytherin controlará se cree que es el hogar de un monstruo hay una gigantesca que se llama basilisco. Si existe la cámara, si existe la cámara de los secretos, si la abrieron, quiere decir que el heredero ya llegó a Hogwarts. Solo quienes visitar hasta la serpiente escuche. Hay una razón por la que el símbolo de Glicerín es una serpiente. Salazar Slytherin hablaba partes de las serpientes. Lo no entendía exacto. Ahora todos creerán que es el tratar a nieto de nietos. vivió 100 años, seguro de que eres el heredero de Slytherin. Lengua habla de lengua parcial, Mi padre me dijo que 50 años abrieron la cámara, no me dijo quién fue solo que fue expulsado y sabes que la cámara fue abierta y murió sangre sucia de las muchas bestias pavorosas y monstruos terribles que vagan por nuestra tierra, no hay ninguna más sorprendente ni más letal que el basilisco, conocido como el rey de las serpientes, punto cientos de años la muerte le espera a quien mira tus ojos de serpiente el peor enemigo de las arañas me dijilo días y noche enteras después de eso sabía que no podría abrir la mientras siguiera en el colegio decidí dejar aquí un diario que me mantuviera de 16 años en sus páginas y así un día podría dejar a alguien que finalizara lo que Salazar es Littering por varios meses al que ha buscado es a ti como es posible que un bebé sin ningún talento mágico extraordinario venciera el mago más grande de todos los tiempos como pudiste escapar solo con una cicatriz mientras todos sus poderes se anularon porque te interesa como escape Voldemort no vivía en tu época Voldemort es mi pasado presente y futuro el heredero de Slytherin eres Voldemort claro acaso crees que usaría el molesto nombre mongol de mi familia no yo mismo inventé otro nombre un nombre que sabía que el mundo al pronunciarlo temblaría al convertirme en el más grande hechicero del mundo Dumbledore Castillo por el simple recuerdo de mí solo que no pude evitar darme cuenta de ciertas cosas, ciertas similitudes entre Tom Riddle y yo puede hablar la lengua parcelar porque Lord Voldemort también hablan esa lengua Transfirió varios de sus poderes así la noche que te hizo la cicatriz Voldemort Últimos transfirió varios de sus poderes a mí. el sombrero seleccionador Tenía razón pertenezco a literina y pues Muchas de las cualidades que el mismo Voldemort Apreciar terminación inventiva y qué te colocó el sombrero en Gryffindor Porque yo te pedí exacto eres diferente de Voldemort Son las habilidades lo que demuestra lo que somos Son nuestras decisiones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 Al fuego ya lo que estas flores una vez, las canciones bellamente arden en esta luz. Las heridas del ayer, junto con ese amor, dejo que en la luz del fuego todo queme.